Inkscape es un programa de edición vectorial que es libre. Cuando hablamos de ilustración vectorial, nos referimos a los gráficos que se diferencian de los mapas de bits, que a diferencia de estos, nunca pierden calidad. Mientras que los mapas de bits están formados por puntos llamados píxeles, los vectores son coordenadas y por tanto se pueden agrandar o reducir sin perder calidad algunas palabras claves que se utilizan en el programa trayecto, esta es una línea formada por dos o más nodos Estas, esos trayectos pueden ser rectos o pueden ser curvas y eh, se modifican como, con tiradores llamados vesía, o llamado, también se llaman curvas de vesía, por Pierre Vesil, el que lo inventó los trayectos solo funcionan solos, pueden tener texto a lo largo del trayecto, puede haber una forma distorsionada a lo largo del trayecto. La hoja en la que uno trabaja puede tener una cuadrícula para ayudar a trabajar, llamada grilla. Se pueden generar líneas y guías rectas o en ángulo y una herramienta útil es si uno tiene que dibujar algo en perspectiva, generar un objeto y convertirlo a guía. En Inkscape hay varias herramientas de ilustración básicas vamos hacer rectángulos, círculos y polígonos que tienen eh, unos tiradores para ajustar el tamaño y eh, para modificar, en el caso de, de los cuadrados, el, la curvatura de las esquinas en el caso del círculo, modificar la apertura y los ángulos de, del círculo y en el caso de los polígonos, modificar su forma y recién al convertirlos a trayectos se convierten en objetos formados por varios nodos que se pueden editar cada nodo en, por separado. Y es que tiene muchas herramientas eh, básicas y paneles, sobre todo eh, los que ponemos acá de bordes, tipografías, capas y alinear, son los más comunes, pero también existen otros. Eh, se pueden hacer operaciones booleanas que es tema para otro video y las herramientas más importantes es la herramienta de selección que nos permite a cada esta forma seleccionarla uno puede seleccionar haciendo clic en una forma haciendo un rectángulo con el, con el mouse o usando shift y haciendo clic en cada, cada objeto al, la, al seleccionarlo vamos a tener Herramientas para escalar el objeto, y si le volvemos a hacer clic, esas herramientas van a pasar a ser las herramientas para rotar el objeto que se modifican con Control y con Shift. Tenemos diferentes efectos: el panel de color puede elegirse el color de relleno o el color de la línea, apretando mayúsculas y el, y el color. También tenemos herramientas para cambiar el orden de los objetos poniendo uno encima del otro podemos utilizar los menús o usar los atajos de teclado para hacerlo más rápido y cuando tenemos varios objetos los podemos agrupar en un grupo con control G y desagrupar con control U y en la hoja hay varias maneras de moverse con control y la rueda hacemos zoom con shift y el el, el clic del medio hacemos zoom o podemos usar el teclado numérico y tenemos el más y el menos y los números nos permiten a diferentes objetos en particular y el editor de nodos es una herramienta eh, muy versátil, cada los nodos le pueden hacer toda clase de, de modificaciones, a las formas se le pueden agregar o quitar nodos se pueden cerrar las formas estaban abiertas y viceversa, con diferentes métodos, o sea, fusionando dos puntos o trazando una línea en un espacio donde está abierto, y las, eh, los trayectos en los diferentes nodos pueden ser rectos, pueden ser eh, una curva, pueden ser simétricos o suavizados. También otro aspecto interesante es que uno puede dibujar utilizando trayectos y agregándole un grosor de línea que después eso se pueden convertir en trayectos y otra herramienta que es interesante es si no tiene mapas de bits hay una herramienta para automáticamente convertirla en vectores que se llama vectorizado